Digo, digo, digo, digo. Te digo una vaina, suelta esos códigos, soy la paranoia que te saca del sistema. Los cuartos que facturo lo invierto en mi carrera. Me gusta ese sonido, es que le gusta a pro Implementando Pero... flow la calle la cogí. Implementando flow la calle la cogí. Implementando flow la calle la cogí. Implementando flow, flow, flow, flow, flow. Implementando flow la calle la cogí. Implementando flow la calle la cogí. Implementando flow la calle la cogí. Implementando flow, la calle, la cogí. Implementando flow, flow, flow. flow, flow. Destinos por la noche inmortal facturo todos los y que se vayan a cobrar La inspiración mía no la rayen en Si de mala forma se le da su pim Como un martillo lo pongo a sonar Los timbales rotos se le van a desinflar Una pegatina que se te va a pegar Malos pensamientos no te dejan progresar Te digo una vaina, suelta esos códigos Soy la paranoia que te saca del sistema Los cuartos que facturo los invierto en mi carrera Me gusta ese sonido, al que le gusta prospera Solo digo voy con todos los cuartos en la cartera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 La calle la cogí, luego la trabajé. Ahora mírame aquí, mire siente mi key. Hey, estoy puesto pa' mí. Pues, pues. Hace rato que su momento se acabó. Hago la entrada y la salida y robocó. Yo no cargo bulto, dime, llamo a Santa Claus. A veces improviso cuando te saco la glow. Esto es de verdad, aguanta tu presión. Cuando yo la subo, te desesperación. La bocina tiembla porque su impresión. Todo el movimiento tiene que aguantar presión. Yo. Nota. Se me sube la nota Se me sube la nota Se me sube la nota Se me sube la nota, sube la nota. Ah, ah. Gangsterino DJ Charlie el maestro en los controles La prima en la casa Al Capone